Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo cambiar color de fondo Si de Civil 3D 2023 de la versión más actualizada, pero para otras versiones son los mismos pasos. Así que más sin más comentarios, vamos a iniciar con otro video. Para ello lo que tenemos que abrir el Civil 3D, de la versión 2023 que ya salió. Una vez que nos abre, nos va a aparecer esta ventana. Una vez que nos abre esta ventana, lo que tenemos que ir a abrir una nueva pestaña, hacemos clic en New, perdón si es que no puedo hablar muy bien el inglés, pero tratamos de aprender el inglés. Una vez que nos habilita esta ventana, lo que tenemos que ir en cualquier lado de la ventana, no en cualquier lado del espacio que tenemos, en el espacio de trabajo, Vamos a hacer ante clic derecho y nos dirigimos en opción o lo que estamos en español, opciones, ¿no? Ok, hacemos clic ahí y nos habilita esta ventana. Una vez habilita esta ventana, lo que tenemos, varios pestañitas. En este caso, Fill, Display, Swap, ¿no? Publish, System y que podemos estar viendo cada uno de ellos. Pero en este caso, nos más interesa el cambio de fondo de color, en este caso nos vamos a display, nos vamos a ubicar en colores, clic, nos aparece esta ventana En esta ventana en, en elementos. Tenemos muchísimos elementos que podemos escoger. Si no, si no encontramos de, de nuestro agrado, lo que tenemos es dirigir en colores, deslizamos y ubicamos seleccionar más colores. Hacemos clic ahí y aquí podemos encontrar ya de nuestro agrado o podemos cambiar el el color que más nos gusta o que más que nos puede facilitar el diseño en este caso. Pero para modelos o para el ejemplo que estamos teniendo hoy en día. Vamos a poner el color 130. Luego damos ok. Una vez que damos ok nos aparece así de esta manera. Vamos a dar clothes y finalmente ok. Y vemos que ya nos ha cambiado el fondo de nuestro trabajo. Si, si acercamos y al si alejamos el mouse con el circulito, vemos que todo el fondo está del color. Ok, ahí podemos dibujarlo, podemos a, a diseñar lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso. Bueno, para cambiar el cursor, lo que tenemos que ir ante clic derecho, vamos a propiedades y nos dirigimos aquí en donde dice cursor, pero ahorita yo lo tengo en 80 si nosotros queremos bajarlo o queremos agrandarlo vamos a poner por ejemplo en 15 y lo damos ok y vemos que el cursor está pequeño no vamos a cambiar de color fondo de color negro para que se vea de mucho mucho mejor nos vamos aquí colores vamos a poner color negrito vamos a clothes y ok vemos que el cursor ya está más pequeñito y si queremos agrandar, vamos a clic derecho, vamos a propiedades y nos dirigimos aquí en cursor. Vamos a poner o vamos a regresarlo en número 80. Damos ok y listo, ya tenemos ya el cursor demasiado grande. Ese sería todo y recordarles, si es que usted ha llegado por primera vez en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que estén atentos. De nuestros videos que estamos subiendo así que más sin comentarios Nos vemos hasta el próximo video Chau chau